Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con Steffi y Serge los factores externos que afectan al desempeño de un panel solar. Buena suerte. En los factores externos del panel, primero encontramos las variaciones climáticas que hacen referencia especialmente a las condiciones de radiación solar y temperatura ambiente. Cuando estas condiciones cambian rápidamente el sistema presenta una variación en su punto de máxima potencia, lo que causa cambios en la curva de corriente versus voltaje. Para controlar estas variaciones, se utiliza un seguidor de punto de máxima potencia el cual nos permite extraer la mayor potencia posible del panel. Si no trabajamos en el punto de máxima potencia, estaríamos desperdiciando una parte de la energía que extraemos del sol. El segundo factor externo es el ángulo de inclinación del panel que incide en la radiación solar que llega a la superficie de las celdas. Cuando el panel se sitúa perpendicularmente en dirección al sol, es decir, formando un ángulo de 90 grados, recibe la máxima radiación dada por el sol en ese instante considerándose este el ángulo de inclinación óptimo. Hoy en día existen seguidores solares que permiten al panel orientarse con respecto al sol a lo largo de todo el día con el fin de siempre tener el ángulo de inclinación óptimo y reducir pérdidas. El tercer factor externo que veremos es el sombreado en la superficie del panel, causado cuando se obstaculiza la luz que llega a la superficie del panel provocando desajustes de voltaje y corriente en el sistema. Esto se debe principalmente a formaciones de sombras producidas por elementos cercanos a los paneles. ¿Qué objetos crees que pueden causar sombra en los paneles? ¡Correcto! Objetos como los árboles, nubes y estructuras impiden a la luz solar llegar uniformemente sobre la superficie del panel. El efecto de sombreado provoca pérdidas en la recolección de energía y así se reduce la potencia de salida y el desempeño en la conversión de energía de los sistemas fotovoltaicos. Por este motivo, se debe hacer la instalación solar en lugares donde no haya objetos que causen sombra en los paneles. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.